Ismael García y Freddy Superlano se reunieron con secretario general de la Procuraduría de Panamá. Una solicitud formal al gobierno de Panamá, para que presente el listado de los bienes y propiedades de los 55 funcionarios del gobierno venezolano sancionados por ese país por el delito de lavado de capitales, hicieron los diputados Ismael García y Freddy Superlano ante la Secretaría General de la Procuraduría Panameña. Nota de prensa. Fede Superlano, Presidente de la Comisión de Contraloría, e Ismael García. Presidente de la Subcomisión de Contraloría que investiga los hechos de corrupción y lavado de capitales de la Asamblea Nacional, se reunieron con Rolando Rodríguez Cedeño, secretario general de la Procuraduría General de Panamá, para saludar la decisión del país centroamericano por la sanción de los jerarcas del régimen, causantes del saqueo del erario nacional y de la grave crisis humanitaria por la que hoy atraviesa Venezuela. Como parte de la lucha anticorrupción que llevamos a cabo desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, hemos metido la lupa a este escándalo internacional que involucra a Nicolás Maduro y a sus funcionarios más cercanos en el lavado de capitales en Panamá. No obstante, esta es una decisión del gobierno panameño publicada en Gaceta Oficial, lo que le da un carácter de legalidad absoluta. Por lo tanto, es nuestro deber llegar hasta las últimas consecuencias en este nuevo capítulo de corrupción que involucra a los jerarcas más poderosos del régimen, destacó el líder de la Unidad Democrática Ismael García. En este orden de ideas García puntualizó que en el día de ayer fueron recibidos por legisladores de la Asamblea Nacional de ese país. Y mañana sostendrán reunión formal con la vicepresidenta de Panamá, Isabel Saint-Malo, a fin de recalcar la importancia para los venezolanos de que su gobierno presente en las próximas horas el listado de propiedades utilizadas para lavar capitales. Maduro como no tiene respuesta ante estas sanciones tan graves. Asume una respuesta retaliadora y a la defensiva de suspender relaciones económicas con Panamá por 90 días, como una medida de presión para que el gobierno panameño desista de su decisión, además no se percata que quienes pueden salir perjudicados son un grupo de venezolanos que se encuentran en este país, que huyeron desesperados por la crisis, y que se laborando para ayudar a sus familiares. Está ocurriendo tal cual cuando un ladrón se roba una cartera y la tiene en su bolsillo, y ve un policía y le grita, Allá va el ladrón para distraerlo, cuando en efecto el que ha cometido el delito es él. Por su parte Freddy Griega con acento agudo superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, manifestó que su comparecencia al hermano país. Obedece a solicitar de manera formal al gobierno panameño, el listado de los bienes de los 55 funcionarios sancionados en horas recientes, para impulsar desde el Parlamento una investigación profunda al respecto.